Me decanté por la formación online, ya que trabajo a jornada completa y poder compaginar los estudios con el trabajo era la, la mejor forma. Pues elegimos la Universidad Isabel I, ya que es una universidad de nuestra ciudad, pues decantarnos por ella y además porque era la que mejor opciones y temario nos proporcionaba para, para prepararnos para este, para este curso. La plataforma virtual facilita Facilita todo, todos los temarios, todas las preguntas y todos los profesores eh, interactuaban con nosotros a través de ella y ha sido muy fácil hablar con ellos y con los compañeros. Puede resultar que al principio iba a ser complicado que no ibas a tener respuesta eh, rápida, pero ha sido todo lo contrario, la verdad que ha sido muy útil y muy, muy rápido. El negocio familiar se dedica a la representación aduanera y el, en un futuro, si Dios quiere, si continuamos con el negocio, había que tener este título para poder continuar la actividad y por eso hemos tenido que sacárnoslo para poder ejercer la actividad en un futuro. La Universidad Isabel I no te hace desplazarte a otras ciudades para poder impartir este curso, ya que en Burgos esta oferta es muy limitada y el temario, viendo las otras ofertas, es el mismo temario que requieren el resto de, eh, de agencias, entonces pues nos decidimos por estudiarlo aquí. Todas las semanas o cada X tiempo había que realizar unos trabajos, lo cual facilitaba el estudio y los exámenes, al ser tipo test y tener que desplazarte a la universidad, pues era mucho más fácil que tener que salir de Burgos para realizar estos exámenes. Este título va a aportar que pueda desempeñar la actividad en un futuro y unos conocimientos que no contaba con ellos y ahora conozco más sobre esta materia y puedo ayudar a la gente o a las empresas a que pues, se dediquen a exportar o que les asesoremos en tema de exportación, importación o cualquier tipo de, de consulta. Espero que no sean mis últimos estudios porque siempre hay que estar actualizándose pero espero que sea de aquí a, a un tiempo y tener un poco de, de disfrute.